Muy buenas, ¿cómo están? El cometido de este video es ir al otro plato de la balanza, a la otra cara de la moneda. Eh, acabo de hacer un video hace poco, en donde mostré cómo Windows espiaba al usuario, cómo eh, utilizaba la red de forma indiscriminada y, y agresiva para hacer fluctuar datos entre los servidores de Microsoft y, eh, y la máquina cliente, la máquina del usuario. Es decir, cómo secuestraba información y la enviaba ...a los servidores de Microsoft... ...si bien no sabemos qué tipo de información manda... ...sí sabemos lo que hace... ...vimos cómo se comporta Windows... ...de una manera cuando está conectado a la red... ...y de otra cuando está... ...sin conexión de red... ...que incluso ofrece opciones distintas... ...durante la instalación... ...cuando encuentra una conexión de red... ...y cuando, o sea, cuando la encuentra... ...obliga al usuario a hacer un montón de cosas... ...que el usuario no tiene este, forma... De, de, ...de evitar... ...y cuando no la encuentra... Entonces, ofrece bastantes más posibilidades para que el usuario elija entre un camino u otro. Entonces, ahora lo que tengo acá es un sistema Linux, también. El subyacente es Linux, es OpenSUSE, y el que está acá en pantalla es Linux Mint virtualizado. Tenemos el mismo medidor que el otro día. Acá tenemos un medidor de CPU, es decir, aquí tenemos la representación de la carga del procesador. Acá tenemos el eh, historial de, de, de memoria, es decir, está usando 4.5 de 5.7, porque yo le puse este, 3 GB de RAM eh, disponibles para este sistema operativo este, y también consume memoria el sistema subyacente que es OpenSUSE, ¿verdad? Porque esto es una virtualización. Como sea, lo que hay que mirar es acá abajo. Durante el proceso de instalación, en este caso puede ser que OpenSUSE solicite haga algún ping a sus propios servidores y demás, pero nunca, nunca va a ser como mostré en el video, en donde, en donde estoy analizando el caso de Windows, y nunca va a ser tampoco eh, algo eh, para, para secuestrar datos, ¿verdad? Porque este es un sistema operativo libre, completamente libre, cuyo código se puede revisar y se puede ver hacia adentro. Este sí es una... Esto no es una ventana, esto es una ventana abierta. Linux es una ventana, pero una ventana abierta, donde vos podés pasar para otro lado. El otro es una ventana cerrada y con vidrios antibalas y polarizados. Esa es la, la diferencia. Bueno, vamos a ver cómo se comporta Linux Mint durante la instalación. Que Linux Mint es un sistema operativo Linux entre 300. A veces más, a veces menos, porque fluctúa mucho eso. ¿tá? Pero casi siempre son 300, más o menos. Vamos a darle a Install Linux Mint. ¿tá? Instalar Linux Mint. El instalador se abre. Acá hay una mínima consulta de datos. Sí. Puede que sea para ver si el sistema está conectado a Internet o no. Vamos a darle siguiente. Acá se dio cuenta que estamos en Uruguay y que hablamos Spanish, Castilian. O sea que para eso hace ping y eso sí está está muy bien. Vamos a darle en siguiente. Vamos a Ya está América Montevideo. Obviamente en esos pings que hizo ya, este, ya consultó todos los datos necesarios. ¿tá? ¿En qué región estábamos? Eh, qué tipo de, de idioma se habla, etc. Siguiente. Vamos a probar el teclado acá. A ver, vamos a ir a... Seguramente Spanish. Spanish. A ver, Spanish, Latin American. Vamos a probarlo. Tilde la A. No, ese ya no funcionó. A ver, Spanish. Tilde la A. Muy bien. Eh, la ñ, muy bien. Y la arroba. Muy bien. Este es el tipo de teclado. Observemos aquí... La pasividad que hay ahí, la tranquilidad que hay ahí, la quietud que hay allí en comparación a la instalación de Windows. Y les puedo asegurar que este instalador de Linux Mint se comporta exactamente igual siempre. Los instaladores de Linux se comportan exactamente igual siempre tengas o no tengas conexión a Internet. Vamos a ir al siguiente. Esto es una máquina de prueba que voy a utilizar para hacer unos videos para fuera del canal, por lo cual estoy muy contento por eso. Pronto voy a, voy, a, voy a mostrar para quiénes van a hacer estos videos que, este, que surjan de, desde la instalación de este sistema operativo. Ahora lo voy a instalar y luego, cuando esté instalado, voy a mostrar cómo configurarlo y todo lo demás. En un proyecto en conjunto con, con, con otra gente. Está, no es solamente para mi canal esto. Entonces vamos a ponerle usuario. Eh, el nombre de su equipo va a ser LMDE, es decir, Linux Mint Debian Edition. Eh, el nombre es eh, usuario. La contraseña, recordemos que tiene que tener letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos. Así que eso voy a hacer. Y tienen que ser más de 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Ahí. Bien. Eso. Bien. Instalación automática... Eh, disco, vi VirtualBox Hard Disk Vamos a ir a la siguiente Observemos la pasividad que hay acá Eso está muy bueno saberlo acá, Algún pequeño ping hay siempre Del sistema subyacente O de este mismo sistema Para alguna cosa Pero nunca va a ser la grosería Que hace Microsoft ¿Sí? No se encontró tabla de particiones ah. Implementación crees particiones, sí, dale Muy bien bien, idioma, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, esto está bien, está bien, está bien, está bien, instalar, bueno, esto es una instalación, este, típica de, de miren miren ahí como, como hace ping el sistema, ¿no?, durante la instalación, es, es, es una vez, una vez cada tanto, los invito a revisar el video que acabo de hacer, este, desde de hace poco, sobre cómo Windows abusa de, de la conexión de red del usuario además cuando no se necesita que Windows haga eso este, es una instalación típica que la voy a dejar así por defecto la voy a dejar tal como la gente que produce Linux Mint cree que es mejor porque justamente es un sistema virtualizado y lo que quiero hacer es instalarlo para configurarlo, no lo voy a entrar en un disco duro real si así lo hiciera lo instalaría de otra manera este, justamente prestando atención a las particiones voy a hacer, este, lo haría a mi manera, pero en este caso lo voy a dejar así. Vamos a seguir mirando el tema de, la, de las conexiones de red. Muy bien, el sistema acaba de quedar instalado, eh, vamos a ponerle que no reinicie, lo que voy a hacer es cerrar el instalador y cerrar la máquina virtual, ¿no? ahí. apagar la máquina, aceptar, ahí en el durante el apagado, ya está, durante el apagado hice un mínimo ping de nada, este, y además el tema con esto es que ya les digo, OpenSUSE que es este sistema operativo que ven acá, puede estar haciendo solicitudes a internet. Me di cuenta hace un ratito que justo cuando este, Linux Mint, el sistema que estaba aquí en pantalla, eh, estaba terminando de configurar la configuración, valga la redundancia, de idioma, eh, zona, hora, fecha, todo ese tipo de cosas, zona horaria y todo lo demás, hizo un ping también ahí justamente cuando cuando es necesario hacerlo. Los sistemas operativos necesitan hacer ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si vos instalás Linux Mint eh, sin la conexión de red? Lo que sucede es que no se pone en la zona en donde vos estás. No se pone en Uruguay, Montevideo, no, no pone la hora automáticamente. Simplemente queda en, en, en, en el país por defecto, en el, de, de ordenado de la A a la Z, el primer país de la lista, y vos tenés que seleccionar tu país, tenés que ponerlo en hora de forma manual tenés que introducir la fecha, etcétera, o si no, toma la fecha, la hora y la demás del sistema operativo subyacente, que es este sistema que está ahí. Ven que ahora el instalador no está, no está funcionando y sin embargo el sistema operativo subyacente sigue haciendo solicitudes de red, o sea, eso no es, no fue Linux Mint el que hizo las mínimas solicitudes de red que allí vieron. Entonces lo que, a lo que iba es, es eso. O toma las configuraciones del usuario, o toma las configuraciones del sistema operativo subyacente, o que, que a la vez pertenecen a la BIOS, ¿verdad? Que están guardadas en la BIOS. Bueno, eso, quería mostrarles eso justamente, ¿está? Es una demostración de que este, los estudios que uno hace intentan ser muy serios siempre, ¿está? Así que bueno, los veo en el próximo video. Vamos arriba.